Bueno, mi interés por la literatura comenzó primero eh, porque, bueno, yo tengo un privilegio que es haber crecido con muchos libros, o sea, con una biblioteca muy amplia porque mi papá es escritor y mi mamá es una lectora así voraz, le encanta leer, mi mamá lee así clásicos rusos y eso, ¿no? Bueno, leía, ahora ya no. Pero entonces es un, es un privilegio porque, claro, no siempre uno puede crecer con ese acceso ¿no? a libros todo el tiempo, entonces eh, para mí era algo muy natural leer, ¿no? incluso este, cuando no sabía leer era con cassettes o cosas así, ¿no? entonces me ponían este, cuentos con cassette y yo me hacía la que leía y veía los dibujos. ¿no? Entonces la lectura para mí en ese sentido siempre fue muy natural. Cuando ya estaba en el colegio y tenía que leer, eh, no era para mí algo, una tarea eh, horrible, digamos, ¿no? como para otras compañeras, entonces yo las leía y les contaba, les hacía resúmenes a ellas, se lo iba contando, entonces eso siempre me gustó. Pero en sí la escritura, yo no estaba tan cercana a la escritura, porque en realidad eh, lo que yo hacía de, de niña, de adolescente, era tocar violín. Entonces la música en realidad era lo que ocupaba como que el 50% o 60% de, mi, de mis días, digamos. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo con la música también me acerqué a la poesía porque, por las letras de las canciones, como que me fueron llamando mucho la atención el, el, ese tipo de, de, de escritura, digamos, para las canciones. Y cuando empecé a aprender inglés, me gustaba traducir letras de canciones, no sé, desde Patti Smith hasta, no sé, algo, Linkin Park, o sea, cosas muy random, ¿no?, que cuando uno es, es adolescente va escuchando lo que le va llegando, ¿no? Entonces, eh, creo que es de cierta forma esa fue una cercanía a, yo podría decir a otro tipo de poesía porque conocía poesía clásica ¿no? por el colegio y por mi abuela porque a mi abuela eh, le encantaba memorizarse poemas, declamarlos, entonces siempre me declamaba poemas y me gustaba escucharla pero no era algo que a mí realmente me gustara como yo dijera voy a escribir algo así porque esa poesía clásica no, no, me, no me atraía, eh, así que Claro, los caminos que me han llevado como que a la literatura y a la escritura han sido bien diferentes. Por ahí ha sido como muy cruzado, eh, pero ya cuando cuando me empezó a interesar eh, la literatura y la escritura como algo más en serio fue cuando empecé a ir a talleres de, de escritura. E hice un curso de escritura creativa con Magela, con Maximiliano. No eran como varios módulos, cada uno daba un módulo diferente y con Gabriel Chávez igual, entonces eh, ahí ya lo vi de otra forma, o sea, como que ya aprendí a leer para escribir, no leer solo para, para, para complacerme o, o pasar el rato, ¿no? y eventualmente creo que también ese tipo de lectura te va llevando a escribir, ¿no? entonces yo tenía tal vez algunas cosas medio escritas, pero no era nada muy en serio, entonces este, ya con las consignas de los talleres y todo eso ya y fui soltando, <ríe> soltándome para escribir. Digamos, el primer poemario que publiqué es un poemario bien naif, se llama Fiesta Equivocada, y era un poemario, es un poemario que reúne poemas este, bien adolescentes, tardadolescentes se podría decir. Eh, ¿Y por qué lo publiqué? Lo publiqué porque yo sentía que cuando era adolescente ¿no? me, me hubiera gustado por ahí leer un poemario más adolescente, por decirse de alguna forma. no era algo muy personal mío, ¿no? Entonces, porque, porque a veces la poesía yo siento que, que, que, que puede llegar a ser muy adulta, o a veces como, como que de adolescente lo sentís como algo muy inalcanzable, quizás la poesía, ¿no? Porque también hay esta figura de poeta como algo muy... en un pedestal, ¿no? Entonces, también a mí me gustaba un poco jugar con esa idea de una poesía un poco más eh, descontraída, ¿no? Y, y, y un poco juguetona. ¿no? Y, y sentimental también, ¿por qué no? no? Porque al final cuando somos adolescentes somos recontra-sentimentales. Y, y decidí publicarlo porque quería como que cerrar esa etapa. Entonces ya una vez cerrada esa etapa, ya he ido buscando otras cosas, o sea, como que mi búsqueda en la escritura ya se ha ido por otros lados, ¿no? Eh, He madurado también en cuanto a mis propias lecturas, entonces, y he ido a más talleres. Como que me, me gusta mucho estar en, en talleres de escritura. Eh, se diferencia bastante, porque ya en el segundo poemario yo ya era más consciente de, de, la, o sea, de la poesía en la, forma, en la parte formal, ¿no? Como que el primero fue muy intuitivo y en el segundo yo ya, ya fue un trabajo más formal, más. más a conciencia, por decirse, y con un concepto también bastante definido, ¿no? que era como explorar este efecto de la tecnología en, en, mi, en mi vida y en mi cuerpo, también como esa tecnología eh, me cam cambiaba mi, mi relación con mi cuerpo, ¿no? con, como que desde lo mental hasta lo físico, eh, cómo me percibía yo este, físicamente y también como las ansiedades y cosas que puede generar eh, estar en internet ¿no? eh, las paranoias, todo eso que tiene que ver con, con el internet entonces tenía ese concepto ya muy claro, entonces lo fui trabajando así y, y también pasó por... ese poemario ha pasado por varios procesos de edición también porque por ejemplo cuando, cuando gané el concurso de, de Hierba Mala y de, y de Martadero ¿no? de la fundación de, de Pablo Neruda eh, lo trabajé con Beto Oropesa, la edición, entonces esa fue una edición, y ya más adelante la trabajé con Jessica Freudental, también una, una edición porque ella me dijo que le interesaba publicar, así como hacer otra versión, ¿no? en, en versión digital, y entonces también pasó por otro proceso de edición, entonces ese, ese libro ha sido como que trabajado bastante, digamos, de muchas perspectivas. Sí, es una relación un poco complicada, ¿no? con, con la tecnología, porque de cierta parte yo, yo no soy generación Z, obviamente, entonces yo no crecí en sí con el internet o las redes sociales, pero mi adolescencia sí la pasé muy metida en eso, ¿no? Porque igual era una adolescente eh, medio tímida, todo, entonces en la en el internet encontraba foros, encontraba grupos de amigos, este encontraba plataformas donde realmente podía ser completamente anónimo y ser lo que quería ser, ¿no? entonces el, el, esa es la parte que a mí me gusta del internet, esa parte de de poder expandirte ¿no? y ser quien quiera ser realmente, o sea, como uh, cambiar de pseudónimos, de alteregos egos ¿no? eso, eso me gusta mucho de, del internet, esa posibilidad que a veces que, digamos, si lo comparo con una vida fuera del internet, a veces nosotros por el lado, por nuestras identidades y cosas como, nos podemos cerrar o cuadrar ¿no? en ciertas cosas, en mi caso mujer, cruceña, eh, no sé, que le gusta, la, que, que escribe, no sé, como que hay ciertas cosas que, que te enmarcan, que te ¿no? y te limitan, en cambio en internet, realmente puede ser un día una cosa y el otro otra. Pero ya después con, la, con la, la situación actual de las redes ha cambiado, ¿no? Porque ya ahora uno expone su cara con el Facebook. Entonces ya la relación con el, con el Internet ha cambiado. Ya el Internet es tu otra carta de presentación. ¿no? Entonces esa es la parte que no me gusta mucho. Eh, la exposición, que, o sea, que sea como una extensión de, tu, de la vida real o una parte maquillada, ponerle, de la vida real. Eh, entonces... Eh, bueno, eso más que nada mi, mi relación con el Internet. Ahora, la parte de la poesía. Siento que eh, el Internet revoluciona la poesía en el sentido de la accesibilidad. Acceder a, a publicaciones de poesía, acceder a, a espacios para publicar, porque a veces publicar poesía es difícil. ¿no? En sí, que es un género que no, no se vende mucho por ahí, o las editoriales no, no le interesan tanto publicar. Entonces, eh, el, el hacer un blog de poesía, listo, ya está, ya estás compartiendo tus textos. ¿no? Bueno, Universo 127 eh, surge en un periodo de mi vida que era muy monótono, muy de oficina. ¿no? Yo trabajaba así de... Ni siquiera de 9 a 5, o sea, de, de 8 a 8, así, trabajaba en oficina. Entonces estaba como que muy metida en, en, en eso. Y, eh, y mi escapatoria muchas veces era, era el internet, ¿no? O era la computadora, porque no tenía mucho más, la verdad, para hacer, que, aparte del trabajo. Y eh, en medio de, en lo que yo iba al trabajo y volvía, estaba en micro, entonces iba escribiendo en las notas de mi celular, lo que, ¿no? O una frase, alguna cosa, entonces eh, lo fui trabajando mucho en mi celular, el poemario, con, en las notas. Con, con frases, imágenes que me parecían poderosas o que podían llegar a serlo, ¿no? Eh, entonces, ya después en un momento dije, wow, o sea, tengo varias notas, la, las voy a trabajar, entonces ya ahí comenzó el proceso de escritura en sí de los poemas, ¿no? Entonces fue, fue, fue un proceso bien diferente, creo, para cada poema, ¿no? Hay algunos que que salían como que de forma muy muy visceral, ¿no? Y hay otros que salían más trabajados, ¿no? Como que quiero escribir de esto, a ver cuál va a ser la mejor manera de que de hacerlo, ¿no? fueron las primeras experiencias realmente con una edición de un poemario, ¿no? Porque alguna vez ya había trabajado en edición de algún texto eh, narrativo, ¿no? Y, y en, en el texto de poemario fue fue una experiencia, la verdad, que muy grata para mí. Aprendí mucho. Eh, es como, no, no, me pare, no me pareció un proceso doloroso o frustrante. Lo llevé, creo que bastante bien. Y yo valoro mucho el proceso de edición. Me, me, me gusta bastante. Incluso a veces te diría que, que lo termino disfrutando más que el proceso de escritura, porque a veces el proceso de escritura puede ser corto, ¿no? como muy impulsivo y ya en la, en la edición uno va con calma, no te vas tomando tu tiempo y vas a, aprendiendo también de las observaciones de, de la otra persona. ¿no? He ido conociendo eh, más poetas, ¿no? amigas, amigos poetas y a veces nos compartimos textos o, eh, o también este, amigas que por ahí les gusta la poesía que de hecho, amigas cercanas que les gusta la poesía no tengo mucho, o sea, pero él es de mis amigas de colegio, si no, no, no les interesa tanto. Pero hay una que otra sí, entonces eh, sí nos compartimos textos y, y yo siempre busco eh, que sea una persona eh, que, aparte de que tenga una buena capacidad lectora, que sea honesta y que se anima ¿no? a decirme, como no, mira, esto no, no me agrada o no se entiende o creo que podrías mejorarlo, o sea. Realmente no, no le tengo miedo, digamos, a una crítica honesta, o la, la, de hecho la prefiero, o sea, si me, si me lo pueden corregir o me pueden decir en qué está, no está funcionando, lo agradezco. Yo trato de hacer lo mismo cuando me, me, me pasan sus textos. Bueno, por ejemplo, en el caso de críticas, una vez en una revista eh, digital de poesía, hicieron una crítica negativa a Universo 127. De todas formas, era una crítica bastante argumentada, entonces me agradó, o sea, obviamente uno se siente mal que le critiquen negativamente, pero me agradó que sea fundamentada y, y, y realmente eh, hay cosas que por él no las voy a tomar en cuenta, pero hay otras que sí, ¿no? porque a veces uno no, no lo piensa, no lo ve de esa forma. Pero eh, es claro también cuando hay críticas malintencionadas o cuando no son para nada constructivas y de hecho, son más a una cuestión de a la persona, ¿no? Esas es para nada, <risa> las tomo en cuenta. Porque igual en redes hay mucho esta cultura del hater. Y entonces, no, a veces, no te voy a negar que me afecta, sí me afecta del lado hater. Alguna vez recibí un comentario en Twitter de que, eh, de que escribo como niña o que escribo como, no sé, como para kinder, no sé qué. Me... Me causa gracia ese tipo de críticas porque, bueno, sí, estoy conectada con mi lado infantil, que le puedo hacer? Eh, pero, pero sí, o sea, es aprender a tomar las críticas. Y es difícil porque en redes eh, la gente muchas veces te dice cosas si, eh, sin ningún tipo de filtro que muy posiblemente en persona no te las diría. Y ese es el lado oscuro también de, de las redes sociales, porque te escondes detrás de, de, de la pantalla, del teclado, y, y puedes hacerle daño a una persona y, y no te importa, ¿no? Sí, yo me considero feminista, ¿no? Eh, de hecho, me gustan mucho las teorías ciberfeministas, pero en sí soy feminista, o sea, al final es, el mismo, es, es lo mismo. Y, y sí, por ahí siento que quizás hay algunas personas que que me tachan ya de feminista y por su propia aberración al feminismo, ya yo también, o sea, ya mi literatura o lo que sea que escriba ya, ya no les agrada. ¿no? Que no hay problema, la verdad con eso no, no, no tengo problema. Eh, yo no escribo eh, como algo, o sea, no escribo con una intención feminista, no lo hago pero a veces no puedo evitarlo, ¿no? porque es parte de mí, entonces esa, ese, ese, ese rasgo mío va a estar presente en, en los textos que, que escriba, ¿no? porque es algo que es parte de mí. ¿no? Entonces no, no, no tengo la intención de hacer escritura feminista, al menos no por ahora, ¿no? pero pero sí, eh, la escritura también es una herramienta de lucha ¿no? y de denuncia, entonces... Eh, no, o sea, al menos por ahora no lo he trabajado así, tan así. Tengo, tengo algunos poemas que son claramente feministas, pero no, lo he, no, no, no es como algo fijo ¿no? en, lo que, en mi proceso de, de escritura. Yo pienso que es interesante que en la época eh, tan tecnológica ¿no? que, que vivimos, que ahí alguna vez lo conversé con algunas amigas que también les interesa ¿no? la poesía electrónica, todas estas cosas, que eh, que como, como poetas o escritores o escritoras sabemos por ejemplo aprendemos a encuadernar no aprendemos a encuadernar pero no aprendemos a programar una página no eh, no digo que todos deberíamos aprender a programar yo yo programo muy básico pero sí me parece interesante porque la programación es otro lenguaje o sea es es, es otra forma también de escribir y y, y siento que hay que darle más oportunidad. Se puede ser una plataforma, una herramienta que no solo enriquezca digamos, los textos a través de hipervínculos y de otros recursos, sino la difusión también de, de la misma escritura, ¿no? Porque eh, llegar a, a, a... veces como en el tema de... de la parte, digamos, comercial, comercial de, de, de, de lo editorial es un poco complicada, No Uno siempre se pueden comercializar los libros en, en todas partes del mundo. Pero abrir tu página web, programarla, eh, es bastante accesible, no es costoso y, y está abierta al mundo. Digamos, ¿no? Entonces, creo que es una, una plataforma muy interesante eh, en lo artístico porque se puede, te da muchos recursos, ¿no? además de escritura y, de, y para las mismas narrativas ¿no? electrónicas, eh, es un, un recurso de democratización, de accesibilidad, que, que claro, habría que ver también la parte por ahí de cómo hacer que los autores ganen algo, ¿no? de lo electrónico, obviamente, todavía es más difícil eso, pero si se habla de una, de, de una intención de visibilizar, eh, sí es muy positivo. Bueno, la, la inteligencia artificial ahorita es como un tema que asusta a muchos, muchos rubros, no, no lo artístico, pero también a otros rubros ¿no? de profesiones. Pero al final la, la inteligencia artificial eh, se alimenta ¿no? de lo que los, las personas hacemos. ¿no? Entonces, el, el corazón al final sigue siendo lo humano. ¿no? Entonces, se puede usar la inteligencia artificial como, como un recurso más ¿no? y como una herramienta creativa, eh, eh, muy interesante de hecho pero no creo que vaya a reemplazar jamás a una persona eh, haciendo literatura. O sea, la literatura es demasiado humana como para, para que sea reemplazada por la inteligencia artificial. ¿no? Y uno lo puede ver incluso con, ar, con cuadros ¿no? de arte que ahora hacen la inteligencia artificial, que es muy interesante, pero siempre hay algo que le falta. Y uno siempre va a sentir, es como, esto me parece que le falta algo y, y es la parte humana. ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo si en el New York Times uno de esos periódicos tenían a una inteligencia artificial que escribía una columna ¿no? y, y escribía bien pero también muy robótico ¿no? entonces se, se notaba esa voz robótica ahí este, escribiendo y, y creo que es interesante, por ejemplo, no sé, ahora ahorita conversando se me ocurre que si un, alguien escribiendo una novela podría usar una inteligencia artificial para usar un personaje que hable así o cosas así pero pero de, pero al final en el fondo siempre va a haber una persona ¿no? entonces no no es algo que, que me asustaría la verdad eh, hay algo que se hace mucho en twitter que son los bots de poesía eh, bueno yo hice un bot de hilda mundi que en este caso puse eh, versos de pirotecnia entonces todos los días te da un verso diferente de pirotecnia como si fuera un tweet ¿no? en formato tweet pero hay otros tipos de bots que uno los alimenta con palabra y puede construir la, la oración, ¿no? Como quiere que, que, que la, el bot vaya, la inteligencia artificial vaya armando la oración. Entonces se dan combinaciones muy, muy entretenidas, ¿no? Entonces puede ser algo muy lúdico. Eh, hay una, una poeta en Perú que se llama Lisa Carrasco, que ella hizo un bot de. Eh, Bad Borges se llama, y ella fusionó eh, letras de canciones de Bad Bunny con eh, versos y frases de Borges. Suena rarísimo, pero les prometo así que si lo buscan Bad Borges en Twitter se van a divertir muchísimo porque a veces como uno dice, ¿qué es esto, no? Entonces, eh, para la parte lúdica de la lectoescritura y todo eso, me parece que la inteligencia artificial es súper interesante como para explorarla. Y siento que no habría que tenerle miedo, digamos, en el caso de, de, que, de que le gane, por decirse, a, a, lo, a lo humano, porque no, no, no, no creo que pase. Sí, me gusta mucho la gestión cultural. O sea, de a poco me voy adentrando. Me, este, me gusta bastante, me, me, me fascina, la verdad, ¿no? Esto de crear espacios, de... De también la parte creativa de, de un evento, ¿no? Cómo hacemos que este evento sea más interesante, atraer otro público. Pasa mucho en Santa Cruz porque, bueno, voy a hablar más de mi contexto, ¿no? De allá de Santa Cruz pasa mucho que, por ejemplo, en las galerías de arte siempre van las mismas personas o al final en las lecturas de, de poesía nos leemos entre poetas y cosas así. Entonces, eh, creo que tratar de, de darle la vuelta ¿no? a los eventos eh, es importante para tratar de llegar a otras personas eh, no solo digamos en el caso de Santa Cruz saliendo del centro, ¿no? yendo a, a, del, al cuarto anillo para, para afuera, sino también en cuanto a qué se le puede ofrecer ¿no? a, la, a las personas de, eh, como eventos culturales ¿no? para, que, para que sea entretenido y ahora yo estoy ya aprendiendo otra etapa de gestión cultural que es a través de Casa Carmencita, que es un proyecto familiar, básicamente, una casa familiar. Entonces, este, me estoy rodeando ¿no? de personas, sobre todo de teatro, como Mari Carmen Monge, Sara Faride, ¿no? que es de, de Cabra Teatro, que ellas ya tienen mucha experiencia en gestión cultural y estoy aprendiendo bastante de ellas, ¿no? Eh, eso, eso es súper positivo y, y, bueno, esperamos que, que podamos hacer muchos más eventos ahí. Me parece que, que es un panorama muy interesante en cuanto a propuestas. Eh, creo que, que en cuanto a, a editoriales, por ejemplo, hubo, hubo, no sé, como que en un lapso de tiempo que, que por ahí se estaban perdiendo algunas editoriales, como que habían menos editoriales, pero en estos últimos años con, con Doom Doom, con Electrodependiente, ¿no? Y este eh, en Santa Cruz igual otras editoriales más pequeñas, como que se está reactivando ¿no? ese tema de, de, de la publicación. Eso me parece muy positivo. Ahora también por el lado negativo, es que al menos lo que veo en Santa Cruz es que hay mucha eh, oferta, hay mucha oferta de, de, de, de, de libros, ponele, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, hay ciertas editoriales que por ahí sacan 20 libros en un año, en serio, entonces es como que es mucho y no le da tiempo a las personas, tanto a los escritores, a las escritoras, de promocionar su, su obra y no le da tiempo a los lectores de, de poder acceder a esa obra, ¿no? entonces ahí creo que, que por ahí hay que tener el cuidado de, de saber equilibrar, eh, de escribir, no escribir más que leer por ahí. Al menos eso lo siento más de un lado local en Santa Cruz. Eh, pero en la cuestión de, de propuestas, de talleres, se están dando muchos talleres de escritura, lo cual me parece muy positivo. Eh, eh, ha habido como, como que un boom de, de interés por, por, por escribir. Y eso, eso de, de lecturas también, ¿no? talleres de clubes de lectura. Allá en Santa Cruz hay varios clubes de lectura. Y eh, Creo que en una época donde estamos súper eh, saturados de información, este, de discursos, de un montón de cosas, es importante saber leer, saber comprender lo que estamos leyendo ¿no? y, y, y escribir también para poder entender nuestros pensamientos. Entonces, que, que haya en estos espacios de talleres de escritura, de lectura, me parece muy necesario. Y, y bueno y también decirlo de que la verdad que la, las mujeres ahorita y las diversidades como que están están llevando la vanguardia ¿no? en el país es muy notorio así que eso me, me alegra me alegra mucho también y, y bueno eso <ríe> si tienes interés en escribir yo te diría que escriba <ríe> o sea, creo que es súper importante ponerse a escribir a veces uno le, le tiene miedo a, a la escritura, cómo la, la va a encarar, cómo las la a, vas a empezar. Pero yo creo que es perderle el miedo, ponerse a escribir, no tener miedo de equivocarse, a escribir cosas que no tienen sentido por ahí. Y, y, y leer también, no leer mucho, siempre se aconseja eso y la verdad que nunca está de más. Como que tus lecturas al final van encaminando ¿no? muchas veces tu escritura. Entonces eso y, y participar de talleres. Eso te da cierta seguridad, o sea, el compartir tus textos con compañeros y con el tallerista, la tallerista es buenísima porque eh, te va dando seguridad en lo que estás haciendo y, y al final eso a veces es lo que más a uno le, le falta ¿no? cuando, cuando escribe.